Este es un pequeño reportaje que hizo Mega eh, sobre un manifestante que va a explicar por qué causa destrozo. Loco. O sea, lo dejo a su criterio o a su descriterio completamente. Sorprendanos, maestro. Le... Lo voy a tener que sorprender. ponele play. Ponele play. Una semana, un caminando para mi casa a dos cuadras me dijeron: entrate, te doy tres segundos. Ni siquiera al segundo me dieron para correr me dejaron el este. o no hay ni a ver quitarme con estos huevos? Si yo rompo esta hueva es para que el gobierno vuelva a ser una hueva pero vuelva a ser la mejor. Pausa, <risa> pausa, no puedo Puta no, la no, hueá. Sí. Que vos debería haberlo roto la mamá, wey, pa, pa, para poder haberlo hecho mejor de nuevo. <risa> o sea, yo le puse flechyrón por algo, weón, porque el loco está. Lo... Mira, lo ponemos en contexto. Al loco lo pillan haciendo destrozo, ¿Ya? Está haciendo cagar una buena ¿Eh? Ahí en Plaza Vaqueano. Porque no es Plaza Italia, nunca ha sido Plaza Italia, weón. Bueno. Tampoco, tampoco. Tampoco. tampoco Plaza Queña. Plaza Vaqueano. Sí. La Plaza Italia está en la IPA, una hueita, Pero el buen venía bajando. Sí, venía bajando. Entonces. Este, lo, lo pilla la, una reportera de mega y obviamente al loco le, le oculta la cara y él nos, nos va a contar por qué hace lo que hace esta gente. Porque cuando vio la tele se emocionó. Tan necesitada. Continuamos. Fíjate tú, aquí todos cuidamos la gente humilde, que son los negocios independientes, que son de las personas. Si tú te das cuenta, camináis unas cuadras más allá, voy a ver... Las cosas que son del gobierno destruían. Cajalo Andes, AFP, Banco Estado, Banco de PSI, todas esas cosas donde lo, la gente lucra de ellos. No. Notiaban que juega. El Banco Eduardo tiene el premio del gobierno. No, sí, la va tiene el nombre de Chile porque es del gobierno. <risa> <y> <risa> No, y yo rompo el, este, esta weá para que lo gobierna con la mejor <risa> Oh, la güey, idiota, weón, ya, espera. Continuemos con, con esta dificilidad, <risa> ya bueno, a esta altura Ni siquiera la educación en Chile se ha mejorado después de A ver, 18 años que han marchado los pingüinos Y estamos en la misma La gente ya está viviendo dignidad señorita Está pidiendo dignidad Yo, mi abuela tiene 110 mil pesos que con suerte casa alcanza para ella ayudar a compartir para su remedio a su remedio y qué comemos nosotros No su trabajo ¡Es el hijo de verra! mi abuelita gana 110 mil pesos y con qué como yo? Trabaja, <risa> ah, gobierna, weón. Vamos a compartir para su remedio. Para su remedio. ¿Y qué comemos nosotros? <risa> Tengo que ir a almorzar en mi trabajo. Tuve que buscarme una pega el almuerzo y el transporte. Nótese, tuve que buscarme una pega Es la obligación. Tuve que Puta, el estado opresor con y me dio pena este Me dio la necesidad. una coleta. Este es Puta, pues pobre abuelita, weón, un de mierda, weón. Puta la weá, con ¿Qué comemos nosotros? Tengo que ir a almorzar en mi trabajo Puedo buscarme una pega Que me den el almuerzo y el transporte Y me pagan 350 mil pesos mensuales Siendo digitador No me alcanza Tengo deuda ¿Por qué? Porque me meto encalillado En las cuentas de los supermercados Pidiendo tarjetas para pedir mercadería Para pedir pañales Pañales Pañales güey. Más encima tiene hijos, güey. Sí, y ¿Qué? le roba a la abuelita. ¡Oh, no. y va mierda, güey! Bueno. O sea, la la abuelita guata. mantiene el nieto. <ríe> <ríe> <ríe> y al <ríe> <ríe> bisnieto. O sea, hay una buena que tuvo guata para meterse con este güey. partamos a base. Pues, no, y lo peor, lo peor, es que el güey bueno está buscando un mejor trabajo o alguna otra cuestión, ocupando el tiempo que tiene libre para culturizarse, aprendiendo alguna otra cosa, autodidacta. No, él está destruyendo para que el Estado venga y haga una güey mejor. Ah, más bonita te Más situa. bonita, sí, para sí. que no la destruyamos. Pintar nuestro color, será? Pinchadas así de colores de LGTBI, así con todos los ah, colores de la coilis. Con bueno. más fierro y más cemento. Claro. Y con las puertas bien gruesas. Claro. Continuemos. <risa> Queda poco, muchachos, se los digo. Tengo deuda, ¿por qué? Porque me meto en calidad en las puertas de los supermercados pidiendo tarjetas para pedir mercadería, para pedir pañales para pedir cosas para comer, endeudándome y ni siquiera me alcanza para dar la luz, el agua, la deuda, las cosas de mi casa, y ni siquiera me disto muéstrame las zapatillas, como las llevo no me, las no me alcanza, sí. hay mucha gente aquí que está cansada estoy seguro que a la mitad de los chilenos no le alcanza a llegar a fin de mes, a llegar a fin de mes. I'll <laughs> give